Patrón fue creada en 1989, eh, estamos en Hacienda, en Atotonilco, eh, nació con la intención de dos extranjeros, eh, los dos socios principales, de crear un tequila ultra premium para el mundo, ya que bueno, el tequila que se producía en México no era del gusto de los americanos, entonces bueno, Tequila Patrón hace de esta idea, deciden eh, asentarse en Atotonilco, Jalisco, gracias a que encuentran un pozo profundo, donde el agua es excelente para el producto, y una vez teniendo agave, la levadura y el agua, estábamos listos para hacer la fábrica. Entonces, bueno, después de 27 años, Patrón ahorita está en, después de estos años, ha estado en todo el mundo, en todo el mundo desconocido, ni no nada más en México, no nada más en Estados Unidos. Hay gente en Japón que conoce la marca Patrón, en China. El proceso de elaboración del tequila empieza desde la selección del agave, eh, nosotros utilizamos agave Blue Weber, es nuestro tequila 100% agave, después lo mandamos a un proceso de cocción, nuestros hornos son de mampostería, son hornos de ladrillo, eh, esto nos permite una mejor extracción del agave, de la azúcar del agave y la cocción es mejor en este proceso. De aquí tenemos dos variantes, una es el proceso 100% artesanal que es con una tagona, la piedra volcánica, la maceración es por medio de la piedra y la otra parte es por molinos, es un molino que lo que va a hacer es estar extrayendo eh, el jugo de la fibra. De ahí vamos a pasar la parte de fermentación, nosotros fermentamos en tinas de pino, eh, utilizamos una levadura especial y hacemos una formulación con agua ya que está fermentado y tenemos toda la cantidad de alcohol que necesitamos, bueno, lo vamos a pasar al proceso de destilación. En la destilación yo creo que es el proceso es uno de los más importantes, nuestros alambiques son de cobre, eh, tiene un proceso muy eh, específico de destilación, hacemos cortes específicos, cabezas, colas y colas y bueno, tenemos iniciativas ambientales donde tratamos la vinaza por medio de una planta de proceso inversa. Y tenemos eh, el compostaje que al final de cuentas termina siendo un fertilizante para nuestras propias piñas de agave. Las cabezas, corazones y colas son cortes de destilación donde, bueno, en las cabezas tenemos eh, compuestos muy aromáticos. Eh, son compuestos como aldeídos, ésteres, que no son buenos para nuestro perfil. El corazón es el producto más puro, por así decirlo. Y las colas vienen siendo el metanol y algunos tipos de ácidos superiores, alcoholes superiores, que no tampoco nos sirven para nuestro, profe, para nuestro perfil. Entonces, bueno, para poder ser llamado tequila necesitamos dos destilaciones. Nosotros tenemos las dos destilaciones donde en las dos partes hacemos cortes. El corazón de la segunda destilación es por fin nuestro tequila. Tequila Patrón hace la diferencia como un tequila ultra premium en el mundo porque empezamos desde la, mejor, la selección del mejor agave en el campo nuestra jima es especial, no utilizamos eh, gran cantidad de la cáscara que, que normalmente otra compañía utiliza eh, tenemos también la mampostería hace que la cocción sea diferente, que sea más compleja eh, las tinas de fermentación le dan una calidad diferente al producto. Entonces, bueno, lo más importante se da en la destilación, donde nosotros hacemos más chiquito el corazón con tal de remover las cabezas y las colas, que son los compuestos que no nos sirven. Eh, le dan un perfil diferente y, en, y en, en cantidades excesivas pueden ser tóxicas para el cuerpo. Entonces, patrón prefiere hacer más puro su producto a, a la costa de lo que sea, si es costo pero la calidad es mejor. Patrón prefiere calidad que cantidad. La cultura del mexicano no es una degustación del tequila. Eh, la cultura del mexicano es tomar tequila para parrandear, para irse de fiesta. Entonces, bueno, Patrón ha ido cambiando esta idea, introduciendo un, al mercado mexicano un tequila de calidad, un tequila donde te asegura que no vas a tener resaca, que no vas a tener este, malos momentos. Obviamente todo en exceso es malo, ¿no? Pero Patrón ha entrado mucho en la cabeza de los mexicanos porque es un tequila diferente, un tequila que no conocíamos. Eh, desde su tequila artesanal 100%, la línea roca, que eh, sinceramente pues nadie lo conocía. Eh, entonces ha ido cambiando un poquito esa perspectiva del tequila en México. resume su eh, manera artesanal de realizar tequila, porque bueno, eh, muy pocas marcas, yo podría con mi mano contar las cuales son, las que utilizan este método artesanal que es con la taona, si sí las utilizan, pero las utilizan por temporadas, Patrón utiliza este método como parte de su tina diaria, es parte de, de la producción diaria, eh, contamos con bastante personas desde el corte de las piñas, la fermentación... Todo se hace a mano, el área de envasado es un área completamente artesanal. Las etiquetas se ponen a mano, el coche se pone a mano, eh, todos los eh, listones con los libritos se pegan con silicona a mano. Digo, el área, una botella pasa por 60 personas, ¿no? Por las manos de 60 personas. Y el control de calidad es mayor. Eh, la esencia de patrón es artesanal porque tiene a su gente, no porque presumimos solamente una botella. Todo el trasfondo son las personas que trabajamos aquí, y no nada más producción, envasado, la gente que se dedica a venderlas, todo, todo, todo va de la mano de una parte artesanal.